Compitruenos, combate contra Bell Que espero que no me dé problemas Espero que no me dé problemas Enrosque ¡LOL! ¡Tiene enrosque ya! Nitrocarga. Por favor, quítale vida. Uf, qué poco. Estamos en problemas. Estamos en problemas, chavales. ¿Qué pasa, compitruenos? ¡Compitruenos, bienvenidos a Pokémon Blanco Torrelock y bienvenidos chicos a otro capitulazo. Hoy compañeros vamos a terminar el eventazo del Team Plasma y me gustaría avanzar muchísimo para llegar casi casi casi a esa ciudad última del juego, a ese gimnasio final antes de la Liga Pokémon. Que no hay Liga Pokémon, ya lo sabéis, en cuanto lleguemos a la Liga, justo llegar sin hacerla, se termina esta serie y empieza el torneo. Me gustaría dedicarle dos o tres capítulos más, no mucho más, es decir, hacer mucho por capítulo. Así que me pongo los cascos y empezamos. Vámonos, os voy a enseñar el equipo porque es diferente a lo que os esperabais. He metido al señor Lautaro y he quitado a Drudigon. Drudigon le he levelado también, está a nivel 41 o así, pero como tengo que volar con Theodor, digo, bueno, pues dejamos a Lautaro y ya está. Y Theodor, pues, pues se viene para pa volar. Así que, hermanos, vamos a volar. Tenemos que venir aquí. No, aquí no. ¿Dónde está el desierto? ¿Dónde? Aquí estaba el desierto, al castillo ancestral Y para eso pues vámonos a Mayolica, obviamente A Mayolica iremos, iremos, pero a conseguir eh, el Metro Batalla Tendremos que entrenar en el Metro Batalla bastante Por cierto, por cierto, podemos eh, capturar uno de estos de Armanitan, Pero ya lo haremos, porque no he cogido el Caramelo Furia Que creo que tú lo dan en Ciudaloza, de hecho, que es donde venimos Pero es lo que hay, o sea, <ríe> las cosas como son Lo que sí que puedo coger es el fósil, ¿vale? Así que lo cogeremos ahora ¡Espera, Echo! ¿Qué pasa, hermano? ¿No es esta la entrada del castillo ancestral? ¡Wow! No puedo creer que me lleves tanta ventaja ¡Eres increíble! Eco. Lo siento, hermano, pero me importa poco lo que me quieras decir Vamos para adentro Cuidado, ¿eh? Aquí está el fósil Que yo era imbécil y me tiraba por aquí como un retrasado Pero solo hay que hacer esto, ¿vale? O sea, es lamentable ¡Hola! ¿Me das un fósil? Sí, el tapa, ¿vale? El tapa Sé que todo el mundo ha cogido el tapa Pero es que el pluma es el maldito eh, pájaro este de roca Que en cuanto pierde la mitad de la vida A tomar por saco Se, se le bajan todos los stats y no queremos eso Así que... Vamos por aquí abajo, chicos. Creo que este es el camino, ¿eh? Sí, es por aquí. Hola. Getchis me ha ordenado comprobar cuanto antes el alcance real de tu fuerza. ¿En serio? Ah. Ah, ya está. Ah, que eso. Increíble. Increíble. Vale, pues con Emanuel voy a poner a Lautaro. Espera, le voy a dar el repartir experiencia a Lautaro. Porque no quiero ir usándolo. Por cierto, he conseguido otro repartir experiencia en el en Ciudad Loza, que me lo han regalado. No me preguntéis por qué. All the things you've been taught, you've been told, Don't blink, don't run, don't turn left or turn right, or look straight at the side. My mind's gone in circles. I'm trying to fight it. Get in these voices inside, just stay quiet. Go to the place where all this began. Just start again. Ta, compañeros, Lautaro evolucionando Ya, ya lo intentó varias veces en el leveleo Pero obviamente le he dejado para que lo veáis en cámara Y bueno, para levelear de más rápido realmente Porque cuanto menos esté evolucionado Ya sabéis que más rápido sube de nivel, así que guay Vanilis, clave para el gimnasio Espero que nos dé muchas, pero que muchas Alegrías Compañeros, llegamos Oh, Cheren también se tira, vale Hola Cheren, por fin te pillo Y chavales, vosotros venid aquí, venid a mi lado Hay combate aquí, creo que no, eh al parecer estamos todos. Sin duda habéis venido a colaborar en la invocación de Zekrom, el otro Pokémon Dragón, ¿no es cierto? No obstante, el orbe oscuro que buscáis no se halla aquí. Veamos. Enhorabuena, Echo. Nuestro señor, el Gran N te ha escogido. Si lo que anhelas es un mundo donde poder cohabitar con los Pokémon, como ha sido hasta ahora, invoca a otro Pokémon Dragón legendario y lucha contra nuestro señor, el Gran Nene. Si te niegas, el Equipo Plasma arrebatará sus Pokémon a todos los humanos, liberándolos para siempre de su yugo. Madre mía, este pavo está fumadísimo. <risa> Vale, turrita, vale, turrita, que todos sabemos que aquí... Les gusta mucho dar la chapa. Y creo que después de esto, hay que ir a Ciudad Esmalte, eh. Si no me equivoco. Perfecto. ¿Nos saca? ¿Nos saca? Dime que sí. Gracias. Nos ha sacado. Me dejan sin palabras. Esto es imperdonable. Me pregunto qué es lo que el chico SN se propone. ¿Acaso pretende salir indemne de una batalla entre dos dragones para así demostrar que tiene razón? Oh. Nos llaman por WhatsApp. ¡Hola, profesora! ¿Qué pasa, Eco, eco, estás ahí? Que sí, que estoy aquí, hermana Que, que, que, que estoy aquí, ¿qué pasa? Es muy urgente, vale, pues, pues ya vamos Hay que ir al... ¿Cómo se llamaba? Al Museo de Ciudad Esmalte Entonces, entonces Cogemos a nuestro Theodor y volamos ¿Aquí? No, era aquí abajo No <ríe> No me aclaro con este mapa, compañero No me aclaro, Ciudad Esmalte Vale, voy a curar por el mero hecho de que nuestro... Nuestro Poké se ha quedado sin terremotos Y voy a dejar un Pokémon en el PC Porque ahora vamos a revivir a nuestro fósil Y hace falta eso, así que... Ahí lo llevas Vamos a dejar a... No sé A Vanillit, que ya ha evolucionado y al final era un poco lo que quería Lo dejo aquí Y vamos a revivir a ese pedazo de fósilaco Vale, perfecto Chicos tenemos el orbe oscuro Que era al final para lo que servía todo esto Para conseguir el orbe oscuro Y esto es post-game realmente No vamos a poder hacerlo antes del torneo y toda la historia Pero bueno, no, es, no está mal tampoco Hay que comerse esto, sí o sí Vamos a revivir ahora a nuestro fósil, chavales Porque va a ser un Pokémonazo de locos ¿Puedo pasar? Creo que sí A ver, ¿era aquí si no recuerdo mal? En efecto, sí Chicos, se viene el fósil tapa que es un Tirtoga. Por favor, que sea bueno. Porque este Pokémon puede ser clave. Voy a ponerle un mote, obviamente. Que siempre se me olvida prepararlo. No sé cómo lo hago. Pero siempre se me olvida. A ver, el mote que se va a llevar este Tirtoga es Aitor. Enhorabuena, Aitor. Sé que querías un mote. Lo has preguntado bastantes veces. Apoyas bastante el canal. Así que, qué menos que darte un motecito de un Tirtuga, Que además es macho. Vamos a verlo. Aitor, compañero. ¿Qué tal ha salido? Bu bueno firme, tío. <risas> los que me tienen que salir firmes me salen. Y los o sea, quiero decir, perdón, no que, lo, los, que, los que no quiero que me salgan firmes porque no son tan, tan buenos me salen firmes. Es, es increíble. Eh, con robustez no está mal, no está mal, me gusta. La verdad es que hubiera pagado porque hubiera salido firme alguno como el como el el Darman y tal, alguno de estos. Pero bueno, no está mal. Joder, qué, qué menos que. Que alegrarnos de que Aitor es un Tirtuga firme. ¡Qué ojito para el torneo! Que Tirtuga aprende rompecoraza. Y eso puede ser un pepino. Y vamos a dejar al Tirtuga porque obviamente no está leveleado. Aunque tenga buen nivel, no está leveleado. Cogemos a Drudigon. Le metemos aquí. Y cogemos a Banilit también. Banilux, Vanillish. Y quitamos al pajarito. Sí, he dejado a, a Yuri en el PC porque ya tenemos bastantes pociones. Y creo que ya nos sirve un poquito más eh, llevar a, a otros Pokémon, ¿vale? Porque quiero levelar al dragón y al de tipo hielo de cara al gimnasio. Voy a poner el primero, de hecho. Obviamente. Le ponemos aquí. Le vamos a dar el huevo suerte. Que para eso lo tenemos. Ahí que va. Quitamos el repartir experiencia. Y el repartir se lo podemos dar a raciano. Que, bueno, también está ahí, ¿no? Al final, queremos evolucionarle. O sea, queremos eh, entrenarle para el gimnasio. Y ya estaría. Pues con este equipo, compañeros, tenemos que continuar. Creo que era por aquí. En efecto, ruta número 8. Hermanos, en la ruta número 8 y en el pantano. Pantano de Ciudad Loza. No me acuerdo cómo se llamaba. Hay los mismos Pokémon. Que son Palpitoad y Stunfisk. Y el otro, ¿cómo se llamaba? El Shelmet, ¿vale? Quiero un pálpito, la verdad Me gustaría un pálpito, no te lo voy a negar Primer Pokémon de la ruta 8 Selmet, bueno, vale, Selmet también me vale No le voy a hacer un asco Pero quiero un pálpito a... Selmet, a ver Te lo compro, vale, te lo compro Pero que conste que Bah, qué asco, tío, no me gusta tanto, eh no me gusta tanto Bostezo Uh, bostezo sí me gusta Bostezo sí me gusta Onda Trueno Sé que me va a dormir Me da un poco igual Ahí va la ultra bola Shelmet, hermano Uno, dos, tres Atrapado Vale, Shelmet Shelmet sin más Shelmet sin más Me gustaría tener un pálpito ¿Le pongo un mote? Claro que sí, por supuesto El mote de Shelmet Se lo va a llevar Chris Chris XD Enhorabuena XD Le voy a poner el XD Porque me hace mucha gracia XD Ahí está eh, Otra persona que apoya mucho el canal La verdad que se lo agradezco un montón y, y ya está, ya está hecho Joder, tío, es que es un paso y Pokémon, eh Es un paso y Pokémon, Shelmet, gracias, pero no O sea, no A ver, el objetillo ¿Qué es esto? ¿Bomba ludo. lodo? ¿What? Me sonaba que este MT se compraba No sé por qué Ah, claro, pero ahora no puedo hacer surf Ay, que no puedo hacer surf Vale, pero puedo ir por aquí Vale, puedo ir por aquí, tranquilos, nos relajamos Cojo esto Cura total, vale, ok Creo que hay combate contra Cheren Vale, está el pantano que no me interesa Creo que lo puedo esquivar En efecto Esta no quiere combatir Ah, me da imagen Joder, la de cosas que estamos consiguiendo aquí, chavales Es increíble Vale, compañeros, aquí hay combate contra Bell Y nos abre con Stoutland Lo que no sé si tiene intimidación, vale eh, yo puedo abrir con Ambrosio e intimidar y después cambiar a Havix para reventar Que creo que es lo más inteligente Sí, vamos a hacer eso Yo creo que creo que así abrimos bien Creo que es aquí, ¿no? ¡Eco! Se viene, se vienen las risas, chavales ¿Sabes qué? Últimamente no paro de dar revueltas a la cabeza Pienso en lo, que puedo, en lo que podría hacer, en lo que quiero hacer Mi sueño es ser una supermodelo como... No voy a decir nada No voy a decir nada Quieres ser supermodelo No voy a decir nada y también quiero estudiar a los Pokémon como hace la profesora. En fin, también, también. No, si lo quieres hacer todo, claro. ¡Claro que sí! Compitruenos, combate contra Bell, que espero que no me dé problemas. Dime que no me intimidas. Si no me intimidas sería brutal. Stoutland. Ahí que va. Yo voy con el mío, que es mucho mejor que el tuyo. Siento decírtelo. Y ahí va la intimidación de Ambrosio. Y la suya también. ¡Ah! Lo digo porque querías ir con Ambrosio, pero claro. Vale, Cambiamos. Cambiamos a Javix. Vamos a hacer las cosas bien. Tranquilamente. Avivar, joder. Si antes lo digo. Coge y se recupera el ataque. Pues demolición. Soy más rápido, esto es bueno. Dime que lo matas. ¿Lo matas? ta ¡Taca, taca! taca, taca! Stowland para su casa. Javix revienta. Tenía mis dudas, porque yo sé que Stone Lamp es un tanque de pelotas, eh. ¿Qué más tiene? Uh, Simicur. Sí, Cuidado que sí me burpea fuerte. Eh, voy a ir con... Sofá. La última de Sofá me funcionó aquí. Pero cuidado que tiene poca vida. No me hagas críticos ni nada. Escaldar. Sofá. No te quemes. Sofá. Aguántalo, Sofá. Uf. Madre de mi vida. Eh. Chispa, soy más rápido. Ahí está, tienes que matarlo de un golpe. Me la juego, me la juego. Mátalo de un golpe, me la estoy jugando, me la estoy jugando. ¡Sí! Golpe crítico, chaval. Yo creo que, yo creo que lo mataba igual, eh. Yo creo que lo mataba igual. Graciano sube al 42. Y serperior, ahora hay que cambiar, obviamente, ¿vale? Por si teníais la duda. ¿Serperior es físico? No, es astrónomo. Oh, oh, oh, oh. Madre mía. Qué, ¡Qué chistaco! Vamos con Javis, ¿no? Ante la duda, starter contra starter Portazo Portazo y me voy Uf, pues sí que pega, ¿eh? Voy a ir con Nitrocarga para ser más rápido Enrosque ¡Lol! ¡Tiene enrosque ya! ¿Qué hablas, Nitrocarga? Por favor, quítale vida ¡Uf, qué poco! Estamos en problemas Estamos en problemas, chavales eh, Golpe calor Ahora soy más rápido, perfecto por favor, quítale vida, quítale vida. Vale, un poquito más, un poquito más. Portazo, cuidado, ¿eh? Aquí va a haber que gastar pociones. Un golpe calor. Ahí lo llevas. Vamos. Uf, lo va a curar, tío, lo va a curar. Me cago en mi vida. Eh... Hiper poción. Porque ella va a curar también, ¿vale? Estoy seguro, además. Ahí está, restaurar todo. Lo sabía, tío. Que no siga haciendo enrosque, ¿eh? Porque tenemos un problema Golpe calor Vale Necesitamos un crítico Enrosque, tío Y sigue con enrosque Madre mía Se nos complica, ¿eh? Se nos complica fácil Golpe calor Qué poco le quito, tío Portazo Dios mío Cada vez me quita más Es que está lloviendo, tío Es que está lloviendo Queréis que lo mato de otro? Yo creo que sí Pero no sé si lo va a curar ¡Locura, tío! ¡Quiere más a todos! ¡Pero qué hablas! ¿Pero qué hablas? ¡Lol! ¡Crítico! ¡Crítico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómeme esta! ¡Cómeme esta! Musharna Ahora sí, ya está, chavales Ya está, madre mía Madre mía Eh... Ambrosio Con triturar ¡Oh! Lo he pasado mal, eh No lo voy a negar, lo he pasado mal Pensaba que aquí perdíamos Pokémon Vale, si corrayo Uf. Triturar, cómetelo. Es verdad que tenía rugido e intimidación con Ambrocio. Podía haberlo pensado. Hipnosis. No me fastidies, hermano. Ahí está, dormido. Ah, está dormido. Psicorrayo. Triturar, va. Se despierta, mátalo. Mátalo. Vamos. ¡No! ¡No lo mata! Rizo de... Ah, que está haciendo rizo de defensa. Vale, ya está. Ya está, no lo vas a curar, ¿no? Perfecto. ¡Compañeros! Completamos el combate contra Bell sin bajas, lo cual es bastante positivo. Sé que hay un combate contra Chelen dentro de poco, pero no recuerdo dónde. Y creo que antes... Restaurar todo. Vale, te lo agradezco. No te lo voy a negar, te lo agradezco. Vale, entramos en el puente axial, que es este de aquí, si no me equivoco. Aquí no salen Pokémon ni nada por el estilo. Sí que hay combates, pero no quiero líos realmente. Así que vamos a ir para allá, porque creo que hay evento. Mira, esos píxeles de ahí. ¿Ves esos píxeles de ahí? Pues ese es Getchis, me parece. Y hay evento. Y esta chica tan maja me da nitrocarga, si no recuerdo mal. Ahí está. Interesantísimo. Cuando llevamos con nitrocarga desde el principio de la serie. Pero bueno, mejor coleccionar MT. Soy coleccionista, ¿vale? ¡Getchis, hermano. Oh, el trío sombrío. Vale, esto es un poco de turrita que nos vamos a comer. Y una vez pasemos esta turrita, compañeros, ya... Se viene Ruta Nueva y Gimnasio Octavo. Entonces, para mí, hoy lo vamos a dejar por aquí, cuando acabemos esta turrita. Y después será un capítulo para Ruta Siguiente y Gimnasio. Y el siguiente capítulo ya será la Calle Victoria. Y después ya, todo lo demás será capturar eh, a Axeu, capturar a los peces que hay por ahí, tanto Basculin como Freelish, como todos estos... Y todo lo que os he dicho, hermanos, compañeros Vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya encantado Este pedazo de episodio, dejad un super like De compito, apretad ese botón como si no hubiera un mañana Seguidme en Twitter, que es siempre donde aviso Que sigo, si subo vídeos, si no subo Lo que hago, lo que dejo de hacer, todos los directos En Twitch, todo lo tenéis siempre ahí Y poco más, nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Blanco Turrilock Chao, chao